suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas ni nuestro contenido ahora sí comenzamos santos fue el ganón atlas vendió a jesús ángulo a tigres pero el dinero cayó en torreón luego de los rumores que surgieron en torno al traspaso de jesús ángulo a tigres y quien se quedaba con el dinero de la venta finalmente el presidente de santos dante elizalde explicó que los albiverdes tenían los derechos económicos del jugador y por ello el traspaso cayó en sus arcas la venta fue de atlas poseedor de los derechos federativos a tigres y Santos. Santos era el poseedor de los derechos económicos. Dijo sobre un traspaso que trasciende fue de 7 millones de dólares. El dirigente lagunero explicó a más detalles cómo fue el acuerdo por Jesús Angulo, quien es canterano lagunero, pero pasó a Atlas en 2019, quienes solo tenían el pase del jugador, pero no los derechos de una futura venta. Hay dos tipos de derecho en el fútbol y FIFA lo reconoce así, derechos económicos y derechos federativos. Los derechos económicos eran prioridad de Santos y los recursos obtenidos de la venta están en la tesorería y per permiten poder planear. Hay un tipo de muerte de las empresas que es la falta de flujo y la manera en que sobreviven es el flujo", añadió. Estos recursos están en la tesorería y sirven para poder mantener a un equipo que es la quinta plantilla más cara en el fútbol mexicano. Angulo regresa este miércoles a la comarca lagunera para enfrentar al equipo donde debutó en la primera división del fútbol mexicano en 2017 y marcará su primer encuentro con la camiseta de Tigres, ya que Miguel Herrera lo contempla como titular en la jornada 1 del clausura 2022.